Empezamos. Entonces vamos a ver. Estamos, estamos, estamos en la pista central del circo de la playa. El Open del circo circo de cachondeo, pero el circo de la playa. No, el circo de cachondeo es sí. verdad. El circo de cachondeo, el circo de cachondeo sí. lo pusimos yo, soy apuntado, Ole, ole. Sí, no, porque era el circo, es el circo de la playa, está conocido por el circo de la playa. También es el, el Open, el open ¿a, ¿A dónde vas tú? ¿Eh? ¿Tú no has dicho que yo haga bulto? Yo no he dicho que haga bulto, yo he dicho que venga aquí a aguantarme el rollo. Yo ah. <ríe> no, soy no, no, no. ser liberto. Esto claro. es el, el, el, la, pista, la pista central del Open, open circo. circo. El circo, circo. abierto. Un circo, circo, circo como el Open Mike. Están los Open Mike? ¿conocéis los Open Mike? Pues lo mismo pero con circo. Pero es el circo de cachondeo. Entonces cualquiera puede incorporarse al circo de cachondeo Haciendo lo que sea, no hay error, no te, no te puedes equivocar en el cinto de cachondeo y todo el mundo puede pasar de espectador a estrella. ¿Quieres convertirte en una estrella? ¿Quieres convertirte en la protagonista de tu propia vida? Ya lo sé. ¿Quieres ganar mil dólares al día? Por favor, eso sí que quiero. Eso es preapocalíptico. Ah, ya por Dios. No, espérate, espérate. Mira, mira al cielo primero. ¿Ves las estrellas? No, ¿sabes Yo por qué? No. ¿Por qué ¡Porque somos nosotros! nosotros. <risa> <risa> ¡Bum! <risa> ¡Bum! <risa> Te digo una cosa, a mí esto me lo dice en su día también cachondrio, o sea que es tu iniciación aquí en la playa. Entonces, Ay. para empezar realmente las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacer un estiramiento de Amumsa. Amunsa, amunsa super vamos a centrarnos... Bueno, aprovechamos para presentar el Amumsa. Frente al amor dramático romántico, emerge en el nuevo paradigma un amor basado en amor, amor humor, humor, humor, sexo, sexo y, armonía. y armonía. Amunsa. Amunsa. Amunsa. ¿Ve un nombre como de, de una empresa de persianas o algo así. Amunsa. Toldos y, y persianas. Al cachondeo. Al cachondeo. Aparte de razón tienes. Eh. Pero bueno, vamos a hacer un ritual de Amunsa. Quita Venga. el cigarrito, por favor. Que olvidamos ya los tóxicos. ¿A tú también te incorpora Ole, ole, ¿no? Sí Yo siempre estuve aquí Vamos a convertirnos en equipo entonces, entonces, ritual de Amunsa Vamos a convertirnos en superhéroes Vamos a convertirnos en estrellas Por lo tanto, lo primero es posición de estrella Posición de superhéroes Sacando pecho Somos superhéroes de la Marvel Somos superhéroes de la Marvel Y ahora, re ahí re respiramos profundo Uah. Y suspiramos Inspiración, suspiración. Suspiro orgásmico. <ríe> bueno, ¿or orgásmico Yo soy muy Quiero hacer suspiro orgánico porque. A ver, no haga el orgánico. Mira, cariño, que no seguro va. que peores cosas no, no, hasta, hasta no, no, Matías. <ríe> Suspiro normal, suspiro, <risa> suspiros de España normales, suspiro <risa> españoles. ¿No? Entonces, inspiración, suspiración. Inspiras profundo, llenas a tope y lo sueltas suspirando. Oh, <risa> que ver gobierno, el... refenso... <risa> Qué dice. <risa> no digas cosas preapocalípticas. Suspiros, ¿no? <risa> oh. <risa> <Uah>. <risa> <risa> <risa> bien. Entonces ahora, inspiración profunda. Vamos no. inspirando y estiramos. Stretching Spine. Miramos al cielo, punto de vista celestial. Cogemos aire del cielo. Oh. Suspiramos. La rana. Posición de la rana. El pro. Inspira, inspira profundo no jodas oh, le está haciendo esta esta no está haciendo las cosas ah, inspiramos del cielo ah, mmm. ah. bueno descojonarse de... ah, va vale, a está bien tú puedes descojonarte en el mientras no está mal. Es la rana, ¿no? Está haciendo la rana. Está haciendo la rana de cojonante. No, al final ha hecho la rana, ¿eh? Ha hecho la rana de cojonante. Segunda. Bueno, bueno, Juan, y aquí el mantra. Superamusa, ¿cuál es el mantra aquí? Yo soy feliz y el mundo está feliz. Yo soy feliz y el mundo es feliz. Es Yo soy feliz, feliz, y feliz y el mundo es, es feliz. Es feliz. Guajaja. Guajaja. Segunda, son solo tres. Venga, inspiración. Ay. Wow. Yeah. Wow. La rana, wow. la cabeza <ríe> wow. Y ahora Atlas. Wow. No, no, no, no. Se le pueden meter variaciones, está muy bien esa. Está muy bien metida esa, ¿eh? Hazlo tú, hazlo otra vez. No quiere hacerlo, pero ¿por qué no? Era la da vergüenza. La vergüenza. La vergüenza. Mira, esto es una cosa que, que... La vergüenza es preapocalíptica Es totalmente preapocalíptica ¿Dónde, ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Mira, que falta el tercero muncha. Es verdad, es verdad. Que ya me voy al. Venga, tercero. Ah, bueno, no, este es segundo. No, no, este segundo. En el segundo. Ah. Yo soy, yo soy sano, sano y, y el mundo es sano. Yo soy sano. sano y el mundo es sano. Ah, y el tercero ese cuál es. Vale, el no, no, no El es que es tercero no le digo joy. yo. ¿Qué? Es verdad. ¿Qué ha dicho Pero de que son sanos? El mundo es sano. Vale, Vamos a ver. Venga, el tercero. Es... Ah, bueno. El pensamiento positivo. <risa> <risa> es pensamiento positivo, te llega donde quieres llegar. Sí, sí. Venga, tercera. Oh Atlas <laughs> <laughs> <laughs> Yo soy sexy y el mundo es sexy. Ah, ese me gusta. Venga, venga. Ese me gusta. Yo soy sexy, yo y, el soy sexy, sexy, sexy y el mundo sexy, es, sexy. Sexy, es sexy. Yo, soy, yo sexy, soy sexy y el mundo sexy. Yo soy sexy Yo soy el, es sexy. Eres yo poniendo sexy, soy sexy. Por sexy digamos, Yo, yo soy sexy. Yo soy sexy. Yo soy sexy. Bien. Cecilia, entonces ya sabes. somos equipo. Sexilia, ¿Sexilia? podría ¿Sexilia ser su nombre. Su nombre? Espera, espera, no os precipitéis. Bien, entonces. ¡Aú, para la acción, <ríe> Ah, pero no lo habíamos empezado no Ah, pero que no es la acción, Pero que no era el este que lo y el es que Es no Vamos para acá. La música. Ah, sí nota la música todavía no, muy sencillo, muy no sencillo, no ha habido accidentes mortales, nadie se ha hecho daño gravemente aquí. Gravemente. ¿no? Gravemente ni nadie. Ni gravemente desamen? Desamen? Vale, que, que yo nudo. quiero sentir el suelo <risa> rozándome <risa> la piel. Yo no Hacemos quiero, nudo. Eh. Hacemos nudo aquí y ahora, coge las telas lo más arriba que puedas. Esto es. Y ahora vas a meter, de los zapatitos es, este se hace sin zapatitos.